Se aproximan las elecciones para dirigir la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, recintos y centros regionales. Este miércoles el Movimiento Diversidad Académica presentó los candidatos para optar a la dirección de recinto San Francisco de Macorís, compuesta por la maestra Judith Martínez, Candelario Peña y como director Roberto Marte. Vamos a trabajar por la construcción de un auditorio en nuestro, que donde se puedan realizar todas las actividades y recintos. Todos sabemos la carencia que tenemos aquí de un auditorio y de una biblioteca moderna que no sea un almacén de libros, sino que sea una biblioteca que esté a con la realidad nacional y de la región e internacional. Vamos a incorporar acá la oferta académica del recinto en coordinación con las escuelas y las facultades las licenciaturas y la carrera técnica que demanda la región y del país. Vamos a crear un centro de capacitación agrícola y tecnológica vamos a continuar dando respuestas a las demandas regionales y nacionales del cuarto nivel con el fortalecimiento, la apertura y la conclusión de nuevos programas de maestrías especialidades y vamos a trabajar para abrir el tercer doctorado de este recinto universitario. En el marco de sus declaraciones enfatizó en el programa Desarrollar de Caras a una gestión. NTN, Joanny Paulino.